Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Acá a punto de lanzar esta audiencia uh -huh. pública de Gran Cuyo. Ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, uh -huh. eh, nos indica que tenemos que hacer audiencias públicas y esta es la quinta audiencia pública que hacemos en esta gestión. Las primeras totalmente virtuales. Escuchaba aquí a las docentes y la verdad es que Cuesta. la presencialidad... Es irreemplazable. De manera que aquí estamos, esta es la segunda audiencia que va a ser eh, híbrida, es decir, Ajá. va a ser mitad virtual, mitad presencial. Vamos a estar presencialmente en la nave cultural de Ajá. la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le agradecemos la hospitalidad para... ...discutir con las audiencias para escuchar a las audiencias básicamente... Uh -huh. ...porque nosotros estamos aquí para escuchar y para recoger opiniones, ideas y propuestas... ...sobre el rol de los medios uh -huh, uh -huh. desde el lado de las audiencias. Claro, y no hay un temario, ¿no? Entiendo que esto es abierto... ...que el público puede ir y dejar sus sugerencias, sus dudas este, abiertamente. Sí, hay un, eh, un eje como el año pasado era el rol de los medios durante la pandemia... Uh -huh. Este año eh, nos focalizamos en lo digital, es decir, este nuevo ecosistema de medios sí. en el que las redes sociales, las plataformas de noticias digitales, el consumo por streaming de medios sí, eh, tiene un rol central, ¿eh? Eh, el derecho humano a la comunicación y la concentración de medios, el rol de los medios comunitarios, que en, en las provincias es tan importante, ¿no? uh -huh. y que están pasando, hay que decirlo, una, una etapa difícil, porque si para los, los canales principales es difícil eh, claro. el, la cuestión publicitaria, sí, sí, sí, ¿no? sí. Los medios tradicionales tienen que mutar también ¿no? claro, y adaptarse también. al resto. Y, uh, y realmente eh, hemos visto que hay muchísimas coincidencias con sus distintas características en las distintas regiones, en las diferentes regiones. Uh -huh. e incluso dentro de las mismas regiones hay reclamos distintos por parte de las audiencias, por ejemplo, en el sur de Santa Fe y en el norte de Santa Fe, sí. en lo que hace en el acceso a Internet a un internet confiable. Recuerdo, me, me impactó mucho eh, un, un participante del norte de Santa Fe que dijo que tenía internet solamente una hora por día, de madrugada y si no llovía. Claro, demasiado para tener internet, ¿no? Claro. Pero eso pasa, y, y eso, eso a lo largo pasa. y a lo ancho del país, como también debe pasar en muchos sectores de Buenos Aires, es tan amplio Buenos Aires, uno por ahí se queda solamente con la capital federal, no, por pero supuesto. no en todo Buenos Aires es lo mismo. En por definitivo. supuesto, por eso hablo de la disparidad incluso dentro... De una misma provincia dentro de un mismo territorio. Uh -huh. Otros reclamos muy, muy eh, frecuentes, eh, el, el enfoque de género en las coberturas, uh -huh. que, tienen sí, que, ver, sí. que tienen que ver con cuestiones relativas a las diversidades, a las distintas orientaciones de género y a las mujeres. Y esto tengo que decir que los reclamos de la Defensoría, que recalco, no tienen ni vocación ni potestad sancionatoria. Uh -huh. Vamos por el lado del diálogo, de la mediación, de sentarnos a charlar, de las capacitaciones gratuitas que damos. Eso es fundamental, ¿no?, de poder eh, sumar capacitaciones. Pero, pero es muy frecuente también la accesibilidad eh, para personas con discapacidad. Las uh -huh. personas con discapacidad necesitan, y esto está establecido en la ley, pero no se cumple, uh -huh. eh, lengua de señas subtitulado de calidad, audiodescripción uh -huh. y lenguaje sencillo para las personas con discapacidad intelectual. Niños, niñas y adolescentes están muy presentes en las audiencias reclamando tener voz, reclamando aparecer en los medios con uh -huh. sus opiniones y reclamando también contenidos adecuados para esas edades. O sea, miren y participa, ya que llevan varias eh, audiencias, ¿participa el público en general o...? Ustedes notan que va más eh, a, a aquellos que estamos más relacionados con la actividad. Porque por ahí también está bueno ver desde el otro lado, ¿no? Del lado de la audiencia, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que no, quieren? No, por supuesto. En general, eh, vemos que hay muchísima participación eh, de jóvenes uh -huh. eh, que nos transmiten su experiencia en el campo de la comunicación. Hay radios escolares, hay radios comunitarias, hay radios universitarias con gran presencia de jóvenes, eh, pero también el ciudadano, la ciudadana de a pie. Uh -huh. eh, recuerdo, por ejemplo, en Entre Ríos, una señora eh, mayor, una adulta mayor, que estudiaba en la universidad, había regresado a hacer cursos en la universidad y reclamaba que las personas mayores fueran adecuadamente representadas en los medios, no como nuestros queridos viejos, claro, sí. nuestros pobres los jubilados, abuelos. nuestros queridos abuelos. Cuando hay muchas formas de envejecer, no todas las personas adultas mayores son, son abuelas, abuelos, claro. sí, ni jubilados sí. tampoco, o no es el aspecto más relevante de su personalidad. ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Sí, en eso hemos tenido que ir adaptándonos porque veníamos con un cassette ya establecido y, y obviamente este, vamos reformándolo. Agustina. Pero en ese caso, Miriam, entonces, ¿qué es lo que falta? Capacitación para quienes estamos frente a una cámara, frente a un micrófono. Usted hablaba hace un ratito de la perspectiva de género. Claramente falta mucha perspectiva de género en los medios de comunicación y también falta esto, ¿no? Ser respetuoso con las distintas audiencias, no únicamente con aquellos con aquellas que están relacionadas con el género, sino sobre todo con los, o no sobre todo, pero también con los adultos mayores, con los niños. ¿Cómo se salva eso? ¿Con capacitación para nosotros? Por un lado, yo creo que eh, hace falta una toma de conciencia. Porque a veces, cuando una no es consciente, eh, y como, como dice el Tano, venimos con un cassette, siempre nuestros queridos viejos, nuestros pobres abuelos, a los chicos no les ponemos micrófono. Ah, vamos a hacer notas a escuelas, y perdonen que sí. lo refiera, que lo refiera sí, claro. a lo que vimos recién, es una cobertura excelente, pero ¿dónde está la voz de los estudiantes? Bueno, ahí siempre ha habido un debate de si el menor de edad puede, puede o no aparecer bueno, en cámara. tengo noticias para ustedes, ver, puede. puede, lo que no puede ser estigmatizado, criminalizado o criminalizada, ah. Pero cuando se trata de darle el derecho a la expresión en un tema que es relevante y en el que puede tener una opinión, no hay ningún obstáculo legal no. para que se le ponga el micrófono o que aparezca en cámara. Sí, por supuesto, cuando hay una cuestión que tiene que ver con eh, un abuso sexual. Ah, sí, sí, claro. O cuando el, el, el menor está en... o la persona menor de edad está en conflicto con la ley penal. Y entonces a veces se la culpabiliza sin respetar el principio de inocencia o hay una invasión en su intimidad uh -huh. porque se difunden imágenes que permiten identificarlo. Pero en este caso, por ejemplo, estamos Barbijo. en una escuela, claro, el tema. estamos en una escuela, es un tema que los afecta per, eh, personalmente o cuando hay un reclamo, por ejemplo con mucha frecuencia en, en, eh, en todas las ciudades, hay, hay marchas estudiantiles por reclamos. Bueno, los chicos están en la calle, en la vía pública expresándose sobre un tema que, que los atraviesa. En este caso yo creo que es importante que los y las chicas tengan, tengan voz, pero a veces... Y me hago cargo, ustedes saben que yo soy colega y que sí, sí. hace muy poco estaba trabajando en una redacción. A veces desde las producciones se nos indica que para evitar problemas no les demos espacio uh -huh. a los chicos. Y los chicos en las audiencias nos reclaman este espacio. Uh -huh. Es decir, no quieren medios adultocéntricos, no quieren medios que los interpreten y adultos que hablen de los temas que les interesan. Sin darles sino, voz. Sin darles, sin darles espacio para, para expresarse. Uh -huh. Seba. Miriam, había un punto importante en la ley de medios, a nosotros particularmente, a mí, perdón ser autorreferencial, justo cuando se da el debate de la ley de medios, estaba estudiando periodismo, así que era algo que se debatía mucho. Y uno de los puntos importantes era acerca de la concentración mediática. Eh, habían varios artículos de la ley de medios que referían a eso. Luego un par de medidas cautelares del grupo Clarín, si mal no recuerdo, y finalmente en 2015 cuando sube Macri por decreto se dan de baja o no se le da validez a esos artículos. ¿Eso en qué quedó? ¿Se puede revertir? ¿Va a quedar así para siempre? ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, no soy la persona indicada para, para referirme a eso porque no está en, entre las potestades de la Defensoría eh, intervenir. Eso tendría que ser tomado o por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Nosotros promovemos que se vuelva a debatir esta cuestión claro. y se encuentre... Una salida uh -huh. eh, La defensoría del público no depende del poder ejecutivo Depende del poder legislativo De la comisión bicameral de seguimiento de la ley de medios Y entiendo que en el seno de esa comisión bicameral Es, es un tema de, de interés sí, Estamos clave, esperando que se constituya Después de esta última Se reconstituya la comisión bicameral Que en este momento no tiene presidente Presidencia, El, el, el cargo cambio estaba, claro. estaba siendo des, eh, desempeñado por Gabriela Zarruti, uh -huh. que lo dejó Pero cuando asumió la función, ¿no? la función de portavoz. Eh, yo creo que la concentración de medios eh, que en otras legislaciones de países que, que miramos con, con reverencia, que, o que, que nos desde determinados sectores... ¿no? de sectores eh, se mira con reverencia, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí. No se puede ser dueño de un diario, de una radio, en la, en, en, en la misma zona geográfica. Sin embargo, aquí no hay ninguna restricción. Eh, y, y también una cosa que, eh, si bien no hemos vuelto a las épocas en, en que las FM... ...eran clausuradas y sus eh, equipos incautados... ...la verdad es que está siendo muy difícil... ...y sobre todo fue muy difícil en pandemia... ...que las FM comunitarias, que las radios escolares... Eh, ...los medios sin fines de lucro... Uh -huh. eh, ...mantengan sus, sus puertas abiertas... ...y sus micrófonos encendidos... ...porque ahí claro. realmente... Eh, un, eh, ...una indicación de organismos supranacionales... ...como la OEA y la ONU... Eh, de reforzar y apoyar desde el sector público, desde el Estado, la existencia uh -huh. de estas radios, porque hacen a la pluralidad de voces, hacen a una comunicación democrática. Todos los medios están atravesando, y esto es lo que vamos a, a charlar hoy uh -huh. en la audiencia, todos los medios están atravesando una etapa de transformaciones que los afectan o sea, profundamente. Es... Bueno, es... La presencia de lo digital... Está cambiando todo. Bueno, ¿Y ahí falta un marco regulatorio en lo digital? Por supuesto. Por supuesto, no hay un marco regulatorio. La Defensoría no tiene competencia y aún así, de un 18 a, por, a un 20% de los reclamos que recibimos eh, por, por los canales habilitados se refieren a lo digital. Los portales digitales de noticias, por ejemplo, tienen una enorme incidencia en algunas comunidades eh, y la verdad es que son un, una forma de comunicar, un canal de comunicación que ha llegado aquí para quedarse, sí, sí. cosa que no era tan evidente, tan evidente y tenía una pre presencia tan preponderante en el 2009 cuando uh -huh, se sancionó. Claro. La ley Efectivamente, de Obviamente a esa ley le faltó eso porque quizás todavía no estaba tan en No, no. Como no. es ahora, que de hecho una plataforma digital sirve para mostrar muchos tipos de contenido. Muchos tipos de contenido. ¿eh? No, tipos no solamente de contenido el escrito. Los podcasts. Claro. Eh, claro los, la, el, el, los videos. Sí, sí. Los videos producidos por las audiencias, es decir, sí, sí, en el 2009 no era tan evidente uh -huh. que todos somos, no solamente consumidores, sino productores y sí. productoras Pero es que de Pero además contenidos. esos videos capaz que tienen más visitas o más rating como que un programa de televisión convencional, digamos, o más totalmente. visitas que un diario, por ejemplo. Totalmente. Y además, yo, yo recuerdo, yo siempre digo, eh, la generación que esperaba el noticiero de las 8 de la noche para informarse... Ese clásico noticiero eh, que en mi casa, por ejemplo, era Telenoche, en otras casas Tele11, uh -huh. en otras cosas Telediario. Esa generación ya se murió. Es la generación de mi madre. Hoy en día, si se nos dice que Putin aterrizó con un helicóptero en el centro de Kiev, ¿vamos a esperar a las 8 de la noche para ver la imagen? No. ¿No? Tomemos inmediatamente el celular. De todas maneras, ¿sabe que tengo ahí una sensación? Mire, yo coincido sí. con usted porque estoy inserto en este mundo, en donde vivo pendiente del teléfono, donde tengo internet las 24 horas del día pero también tenemos 54% de pobreza de mucha gente que Totalmente. no tiene acceso a eso Totalmente. y que necesita todavía de los medios más tradicionales y que no tiene otra posibilidad. Yo no digo, y por eso estamos haciendo eh, fuerza desde desde de, desde la defensoría primero por porque uh -huh. internet sea realmente un servicio claro. esencial Quedó una y que sea accesible con las clases no cuando tuvimos que ir Totalmente. a la virtualidad lamentablemente hoy la, en la, día la, la diferencia fue abismal entre aquellos que tenían accesibilidad y aquellos que no la tuvieron tristemente por eso es esencial es fundamental internet como servicio tan esencial me atrevería a decir como la electricidad o el agua, uh -huh. porque por internet durante la pandemia tuvimos acceso a la salud. Uh -huh. ah, no solamente los turnos para vacunación, sino antes eh, las, las consultas médicas se hacían virtuales. Claro, sí, sí, sí. Eh, para trabajar, mucha gente, la mayoría, trabajó virtualmente. Sí, para estudiar. Y para estudiar. O sea, salud, trabajo y educación. Sí, este es Internet es un servicio relevante, esencial uh -huh. y debería garantizarse su acceso para la mayoría de la población. Uh -huh. De la misma manera que debería ser accesible en todo el país la televisión digital abierta. también que, Pero perdió mucho impulso, lamentablemente. no Lamentablemente sí, eh, hubo una desinversión importante sí, sí, claramente. en la administración anterior y ahora hay una intención aparente, hacemos votos porque sea efectiva, eh, de ponerle un nuevo impulso, de reponer las baterías de las antenas, de reparar las antenas eh, donde no, no están funcionando, de poner en funcionamiento antenas que se habían instalado pero nunca se habían sí. inaugurado y realmente esto le permite a la mayoría de la población de manera gratuita acceder, acceder a un menú de 15 20 señales, no serán las 200 que tenemos quienes estamos suscriptos totalmente. a servicios de cable y, y además a, a streaming, ¿eh? a Netflix, Amazon, HBO, pero hay pero, una alternativa fuerte, una alternativa fuerte sí, sí, sí, sin a, dudas. que debía... De, Había deber... tomado mucho impulso en un sí, momento, sí, ¿eh? muchos nos habíamos cruzado a la televisión digital abierta, a la TDA y lamentablemente después perdió. Eh, Miriam, la última de mi parte. ¿Y cuál piensa usted hoy que es la actitud de la audiencia ante los medios de comunicación? Sobre todo considerando que estamos teniendo un momento de mucha fake news, de hecho está pasando con el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Eh, uno prende la tele y da por supuesto que todo lo que dice la tele o todo lo que escuchas en la radio es real. Eh, estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos un doble chequeo, nosotros como periodistas lo sabemos mucho, abrís un medio de comunicaciones, sabés que tiene una línea ideológica, tenés que chequearlo por otro lado, pero yo no sé si todo el mundo está dispuesto y tampoco sé si tiene que hacerlo definitivamente, ¿no? Yo creo que es fundamental en esta etapa eh, que todos y todas las ciudadanas tengamos y desde temprana edad esto debería enseñarse en, en la escuela, las herramientas para saber detectar la desinformación. Ustedes son jóvenes, pero la desinformación existió siempre. Antes le llamábamos carne podrida uh -huh. sí, o, o, pescado pescado podrido. Podrido, o pescado podrido. La diferencia, ¿cuál es ahora? Que se viraliza claro, claro. y circula con muchísima más velocidad. Y eh, la desinformación es particularmente peligrosa porque cuando nos llega, está en sintonía con, con nuestros prejuicios o con nuestras posturas Ajá. ideológicas o políticas. Es, es, eh, llega la desinformación y decimos, es justo lo que yo pensaba y la compartimos irreflexivamente. Sí. Hay que saber analizar. En esta pandemia yo formo parte de una organización de defensores y defensoras mundial. Eh, y en un eh, taller virtual que tuvimos todavía el otro día... Eh, se señalaba que las grandes cadenas noticiosas cayeron presas de operaciones sí, claro. engañosas sí, sí, y reprodujeron y pusieron al aire... Hasta un videojuego, totalmente simulando dos aviones sí. en guerra y lo comentaban como que era un episodio real de claro. la guerra entre Rusia y Ucrania y era Tal un videojuego, cual. una Tal imagen cual. de un videojuego. Claramente en eso hay algo que hacer y debe ser una tarea no sencilla, porque bien lo dice usted, ante el pescado podrido caía una redacción y esa redacción en todo caso se podía chequear y darle crédito o no en definitiva en una, una tarea periodística. Hoy eso no pasa porque va de celular en celular y cambia permanentemente. De hecho, y con esto cierro, hace un, no mucho tiempo atrás habló de un observatorio, que hubo una denuncia en el medio también, sí, una, este, una que denuncia. fue... Claro, desechada. Pero... Eh, yo quiero, bueno, requiero, uh -huh. no quiero volver sí, a, sí, sí, sí. a hablar sobre el tema del, eh, del observatorio. Nosotros seguimos trabajando, obviamente uh -huh. esa, esa denuncia fue desestimada sí, sí. fue sobreseída por la, por la justicia. Fue más que todo una maniobra política, el, eh, el, el, el hecho de algunos diputados y diputadas de denunciar. Uh -huh. Eh, lo que no era sino una línea de acción de la Defensoría que está fortalecida en la alianza con UNESCO, en la alianza con las redes de carreras de comunicación. Estamos llevando adelante un eh, programa, ahora vamos a publicar el resultado de un seminario que, que hicimos donde las principales autoridades en esta herramienta que nosotros promovemos, que es la alfabetización mediática e informacional. Nombre horrible, difícil... No. Sí, Muy difícil de recordar, pero es esto, que todos y todas tengamos desde temprana edad, eh, en el sistema educativo formal y por fuera, las herramientas para detectar uh -huh. la desinformación. La desinformación que a veces esconde intereses comerciales, intereses geopolíticos, intereses de todo tipo. Pero <coughs> ¿quiénes somos los y las perjudicadas? Por la, por la desinformación, muchas veces las mismas personas que la compartimos. Sí, claro. sí, sí, totalmente. Ah. Miren, es muy interesante, se habrá dado cuenta, ¿no? Esta, esta charla, este, hagamos la invitación, no sé si todavía hay cupos, le consulto a los chicos que están ahí o a usted mismo, si todavía hay cupos. Se, ¿se, puede pueden, presentar, ¿se ¿pueden? pueden presentar durante el día en la nave cultural... Les vamos a hacer un espacio porque queremos que todos y todas participen. Tienen sus cinco minutos. Cualquier persona residente en San Luis, San Juan, La Rioja, La Rioja ¿Mendoza? y Mendoza puede participar en esta audiencia pública diciendo aquello que piensa del rol de los medios de comunicación. Transmitiendo experiencias, eh, generando propuestas, proponiendo debates, lo que sea. Gracias, Miriam, un placer eh, de haber usted. compartido un ratito con usted aquí en la mañana. Eh.